Hola. Mi nombre es Arturo Espectral 3014 de Revenge por primera vez aquí vengo a dejaré tres historias cortas de terror la primera y la segunda fue creada por mí y sacado en mi mente y la tercera en historia y hecho por mi hermano aquí en el abajito encontrar un enlace de su canal o va a aparecer aquí en la pantallita una tarjeta de promoción para que encuentre su enlace de su canal bueno chicos qué tal buenos días o tarde o noche los saludas su amigo y dueño de este mismo canal la pesadilla de esa noche la cosa fue así después de avanzar con los guiones del ta me acosté a las 12, 30 a las 3, 30 comenzó la actividad paranormal toda la habitación estaba a oscuras tenía las sábanas hasta la cabeza sentí una mano pequeña a acariciar mi cabeza no podía moverme y la pequeña me dijo ¿Quién soy yo? no podía ni hablar ni moverme la pequeña empezó a reír y se baidea y me pude mover la maldición de piano Beethoven yo tenía un trabajo pero de esa misma noche algo paso me sucedió a mí déjame contarte mi experiencia yo era un trabajador común yo era un guardi el simple yo estaba encargado a cuidar ese famoso piano de beethoven mi hora es sensible era te cuidará el piano de beethoven yo tenía mucho sueño Acabo una media hora me levanté esa y escuché la canción de piano de beethoven tocaba para elisa decidir ir lleve una linterna en la mano cuya forma de iluminarme cuando llegué al el famoso piano de beethoven no no tocaba pero pregunten que era mi imaginación, me da a entender de que la batería se está acabando ahí, escuché la canción, el famoso canción de Beethoven para Elisa, me ir para cerrarme en la sala del set, me quedé una hora me levanté para irme a mi casa, por eso Evito pasa por ahí, muchas gracias por escucharme habitual de terror. La mujer de la calle, estaba un frío esa noche, estaba a punto de irme a mi casa para tomar un atajo, me faltaría cruzar de esa misma la calle todo, estaba muy tranquilo y encalmado de esa misma carretera, estaba cruzando y pues ando caminando vi de lejos, vi una silueta de una mujer tan pálida, que tenía un vestido blanco y su pelo de color negro y tenía su pelo tan largo ya pues imagina, que era otro para mi imaginación, al ando caminando sentí que alguien me está observando me estaba siguiendo, inmediato reaccioné, corrí y antes de perderme de ella corfiado, me fui corriendo antes de llegar a mi casa ese momento todas las noches debito salir de esa misma la carretera,